Bueno, conversando con la organización de la región de Ñuble, eh, que es crecer en igualdad, eh, nos plantean la, la necesidad de eh, instalar dentro de la educación chilena la educación emocional. Esto ya se ha ido desarrollando, hay algunas provincias de Argentina donde ya se hizo ley, se está implementando y eh, es algo que... En los últimos días hemos visto cómo eh, una violencia extrema, principalmente de, de parte de los jóvenes, eh, está ocurriendo en nuestro país y creemos que es fundamental. Por eso junto al diputado Jorge Sabac y otros diputados de la bancada de la UDI, eh, consideramos necesario implementar un proyecto de ley que permita eh, y, y colocar la educación eh, emocional dentro de los establecimientos. No lo consideramos como una asignatura, nosotros tuvimos recientemente una reunión precisamente con la Ministra de, de Educación para plantearle cuál era nuestra postura respecto a la educación emocional y no pretendemos que se transforme en una asignatura solamente, sino que la educación emocional tiene que ver con eh, todos los ejes en la educación, tiene que ver con los apoderados, tiene que ver con el establecimiento educacional tanto eh, con los profesores como también con los asistentes de la educación y obviamente con los, eh, previamente tal, con los alumnos. De manera que forma integral y nosotros lo consideramos esto en el proyecto de ley que eh, se instale dentro de eh, el área de orientación. ¿Para qué? Para que englobe precisamente a todo el establecimiento educacional y con eso podamos mejorar el manejo de las emociones. Hoy día... Eh, en una sociedad donde eh, normalmente los padres son los dos los que están laborando, por lo tanto hay eh, pocos eh, elementos dentro del hogar que permitan eh, eh, entregar la educación emocional que antes se entregaba por parte de la familia, hoy día vemos que por la distancia, por una serie de otros factores, eso no se está entregando y creemos que es absolutamente necesario tener un adecuado manejo de las emociones para eh, tener una mejor convivencia escolar inicialmente y también una mejor convivencia como sociedad. No tiene que ser algo que sea impuesto. La educación emocional tiene que tener una voluntad de, eh, de recibirla y por eso es que es necesario que haya un eh, trabajo que se realice entre toda la comunidad escolar. Por eso hablamos de, eh, del establecimiento educacional, de los apoderados, que es fundamental, que, que participan activamente, y de los propios alumnos. Y en conjunto establecer eh, cuál va a ser el programa de educación emocional de su establecimiento educacional. Porque además las realidades son diferentes en cada establecimiento educacional. No tiene que ser algo que venga prehecho desde una oficina, entre cuatro paredes. Cada realidad... De, de cada uno de los establecimientos funcionales es diferente. Hay algunos que tienen mayor cantidad, por ejemplo, de problemas de convivencia escolar y otros que no lo tienen en esa área, pero tienen a lo mejor carencias en otra. Hay a lo mejor carencias de, de afectividad muchas veces y eso se traduce en ciertos elementos que eh, conllevan a que la convivencia escolar no sea la mejor. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que cada establecimiento finalmente haga su diagnóstico y de acuerdo a eso establezca cuál va a ser el, su política de educación emocional dentro del establecimiento.